Bienvenidos al episodio número 5 de la eh, serie codependencia, <risa> me trae todo de vuelta. En este episodio 5 vamos a ver, la re vamos a redefinir ciertos conceptos. Los codependientes minimizan, alteran o niegan sus sentimientos. De esto hablamos perfectamente en el seminario anterior. ¿Cómo lo mejoro? ¿Cómo ha ¿Qué hago en recuperación cuando estoy trabajando? Bueno, ahora comprendo mis sentimientos. Son valiosos e importantes, es decir, ya no miro tanto para otro lado, ya no lo escondo y ya no temo decir lo que me pasa. Los codependientes se perciben como muy generosos y dedicados al bienestar de otros. ¿Cómo lo corrijo esto? Sé distinguir entre el ser afectuoso y cuidar de otros. Reconozco que cuidar de otros está frecuentemente motivado por mi deseo de beneficiarme a mí mismo. ¿De qué manera me beneficio a mí mismo? Sin pensar en lo que me pasa, escondiéndome. ¿Está bien? Una de las cosas que puedo esconder, una de las tantas, es la necesidad de aprobación, necesidad de ser útil para el otro, para que el otro no me abandone. Como yo creo que estoy de más y yo creo que no soy nadie para que me quieran, lo que hago es jugar el rol de la persona útil. ¿Para qué? Para que no me desechen. ¿Está bien? ¿Y por qué me van a desechar? Bueno, en realidad nadie me va a desechar, pero como yo pienso que no valgo y no soy digno, pienso que tengo que estar todo el tiempo pagando, ¿no? Ganándome el espacio ese en el que estoy. ¿Está bien? Juzgan duramente sus pensamientos, palabras y acciones como si no fueran lo suficientemente buenos. ¿sí? Eso dijimos en el anterior y recuerden que en el anterior todo esto lo explicamos un poquito más, etc. ¿Qué hago hoy? Me acepto tal como soy y reconozco que se trata de progreso y no de perfección. El lema progreso no perfección es un lema que se usa en los grupos de 12 pasos. El cual me recuerda que cuando yo estoy trabajando en mí lo que trabajo es un progreso. Yo no trabajo para la perfección. Yo no trabajo para arreglar mi vida de manera definitiva. Yo no trabajo para solucionar todos los problemas de mi vida. Yo trabajo para tener un progreso. Eso es fundamental. Fundamental. Y por otro lado, fíjense que dice me siento lo suficientemente seguro para admitir mis errores. Esto quiere decir que cuando yo me equivoco no está en juego ahí mi autoestima. Yo, mi valor como persona no depende de estar en lo correcto, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza a entrar la diferencia entre una persona que sabe manejar su autoestima y la que no. La que no sabe manejar su autoestima y vive dentro de, de, de una burbuja de, de autoestima, eh, de autoestima equivocada, ¿sí? De, de, de, autoestima, un, de una autoestima artificial. Entonces, esa persona lo que hace es mantener un personaje eh, del sabelo todo, del no me equivoco, etc. Y mantener ese personaje eh, es un montón de energía, no logras nada, tenés que seguir manteniéndolo porque si no te autoestima se va al tacho, eh, vos mismo no te podés, vos mismo no te, eh, sabes en el fondo que en realidad estás representando un personaje, entonces te golpeas a vos mismo, etc. Etcétera, etcétera. Eh... Y luego dices, escuchar sus opiniones sin sentirme amenazado, que es casi la, la otra cara de la misma moneda, ¿no? De entender que si yo escucho al otro y el otro tiene más razón, yo en realidad estoy aprendiendo, no tengo nada que perder. Esto puede llevar un tiempo eh, adquirirlo para la persona que a esto le hace... Eh, si en este punto vos tenés conflicto, te puede llevar un tiempo adquirirlo, pero ciertamente es súper, súper, súper valioso. Eh, los codependientes son incapaces de identificar o pedir lo que quieren y necesitan, obvio. Y, ¿cómo lo hago? Satisfago mis propias necesidades y deseos cuando sea posible. ¿sí? O sea, me fijo un poquito más en mí y dejo de estar todo el tiempo pendiente de lo demás. ¿Se perciben como superiores a otros? Me percibo como igual a otros. ¿sí? Interesante, ahí va, ahí va mejor. Eh, ¿Buscan que otros les brinden sensación de seguridad? Con la ayuda de mi Poder Superior, establezco seguridad en mi vida. Tienen dificultad para iniciar algo, cumplir con las fechas límites y completar los proyectos. Evito aplazar mis obligaciones y cumplo con mis responsabilidades en forma rápida y oportuna. Tienen problemas al definir las prioridades y los límites saludables. Puedo establecer y mantener prioridades y límites sanos en mi vida. Para manejar límites saludables hay que entender límites. Para entender límites hay que leer sobre límites. ¿Dónde puedo leer bien sobre límites? Lo me... Hay muchas cosas, pero yo les sugiero grup... eh, libros de grupos de 12 pasos. ¿sí? Como al Codependientes Anónimos, Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, etc. ¿sí? Ah, vamos a complacencia, sumisión y conformidad. Decíamos que los codependientes son extremadamente leales y se mantienen en situaciones daninas demasiado tiempo. ¿Cómo lo soluciono? Me comprometo a cuidar de mi seguridad y dejo la situa las situaciones que considero inseguras o que no van con mis objetivos. Súper importante. Entender qué es lo que, lo que me sirve a mí, qué es lo que necesito yo, hacia dónde voy qué es lo que quiero, lo que no quiero, etcétera. Empezar a pensar en mí. O sea, dejar de vivir con un nudo en la cabeza, corriendo para todos lados y empezar a caminar en función de lo que, de lo que a mí me hace bien. ¿Cuál es mi camino? Recor recorrer, reconocer y recorrer mi propio sendero. ¿Se entiende? O sea, salir de la nube de perseguir a los demás, etcétera. Um... Comprometen sus valores e integridad para evitar el rechazo o la ira de otras personas. ¿Cómo lo cambio a esto? Lo cambio a creo firmemente en mis propios valores, aún si no están de acuerdo o se enojen los demás. Creer en mis propios valores. Otro de los conceptos que también se trabaja en el seminario secreto de autoestima, ninja. ¿Cómo se relacionan los valores con la autoestima? Un tema muy bueno. Bien, siguiente. Sabemos que los dependientes dejan de, lado, dejan de lado sus intereses personales para hacer lo que otros quieren. Vamos a la recuperación. Tengo en cuenta mis intereses y sentimientos cuando me invitan a participar en los planes de otras personas. Es decir, si alguien me hace cualquier tipo de invitación, yo también pienso qué quiero yo. ¿Sí? Más o menos lo mismo que dije en la anterior. Los codependientes son, son muy sensibles a los sentimientos de otros y los asumen como propios. ¿sí? ¿Puedo distinguir mis sentimientos de los otros? ¿Me permito experimentar mis sentimientos y dejo que los demás se responsabilicen o responsabilicen de los suyos? ¿sí? Importante. Yo soy responsable de lo que me pasa a mí. Tengo que aprender a dejar que los demás se responsabilicen de lo que le pasa a ellos. ¿Está bien? Los codependientes temen expresar sus creencias, opiniones y sentimientos cuando difieren de los de otros. ¿Cómo lo hago ahora? Respeto mis propias opiniones y sentimientos y los expreso de forma apropiada. En el episodio 2 del Seminario Secreto de Autoestima Ninja van a ver cómo funciona el respeto y la autoestima. Es muy importante que ustedes aprendan mucho, mucho, mucho, mucho de autorrespeto y traten de practicarlo. Cuando ustedes se callan, se anulan, ¿sí? Siempre si, no hablamos de entrar en combate, no hablamos de entrar en conflicto, no hablamos de, de decir opiniones innecesarias que a vos en realidad no te interesan decirla, no, no se trata de que la vayas a decir solamente para demostrar que nadie te calla a vos. no, no eso no sirve absolutamente de nada, salvo generarte más conflicto en tu vida. Pero si de verdad es importante para vos dar una opinión eh, o defender una situación que vos considerás que es importante defender para vos, etcétera, Cuando vos te callás en esas situaciones, lo que haces es no respetarte a vos. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que no respetás? No permitís que se exprese. No permitís... Que se expresen tus sentimientos, tus emociones, no permitís que, que, que afloren, que vivan, ¿sí? las anulás, las escondés. Entonces ahí es donde ese irrespeto empieza a erosionar tu propia autoestima, ¿está bien? Vos misma te quitas esa dignidad, ¿se entiende? Interesante, insisto, vean el Seminario Secreto de Autoestima Ninja porque la parte de autorrespeto está muy bien explicada ahí. Los codependientes aceptan el sexo como sustituto del amor. Vamos a respeto mi sexualidad y solo la expreso con otra persona cuando hay amor de por medio. Obviamente esto es una opción. Eso no quiere decir que si querés no podés tener todo el sexo del mundo que quieras eh, por tener sexo sin amor. No se trata de eso. Se trata de no confundirse en que si vos estás intercambiando sexo por amor, te des cuenta, ¿sí? Que dejes de jugar y de mentirte a vos mismo y dejes de eh, tener relaciones en las cuales vos considerás que, es, que vos sabés que estás dando demasiado eh, y que está cayendo en un saco roto, o sea, que no va a pasar más que eso, entonces vos misma te lastimás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, eh, no se trata de no tener sexo Está bárbaro el sexo. Se trata de que si sí, vos querés una relación sana, busques a alguien que también quiera una relación sana y no que estés haciendo ese intercambio sexo, amor, amor, sexo. ¿Está bien? Bueno, por fin, se cayó, che, no se cayó a Bueno, si querés continuar viendo este episodio y tener acceso a la comunidad, te cuento que estoy regalando tres meses gratuitos de la comunidad privada para ver todos estos videos exclusivos. Tengo muchísimo, muchísimo material que es exclusivo de la comunidad de ninjas legendarios. Si quieres ingresar, te doy tres meses gratuitos y con eso tenés acceso a todos los seminarios que voy dando eh, todos los meses o cada 15 días y también tenés acceso a todas las grabaciones de todo el contenido sobre autoestima, codependencia, seminarios, talleres, un montón de información. Aparte tenés acceso al grupo de WhatsApp que es exclusivo para miembros de la comunidad durante, como te dije, tres meses gratuitos y ahí podés hacer preguntas, podés comentar si hay algo que aprendiste nuevo, si hay algo que estás aplicando y que te dio un buen resultado, si hay algo que no estás entendiendo y no estás pudiendo aplicar, lo dejas ahí y te lo respondemos, etcétera, etcétera, etcétera. Si me dejas un comentario en este video, decime que querés ingresar a la comunidad y déjame tu teléfono. El teléfono tiene que tener código de país. Sin código de país no te puedo responder. Y si querés, me podés eh, escribir directamente vos por el WhatsApp que te voy a dejar abajo o por el Telegram. ¿okay? Nada más, espero que te haya gustado este video. Chau, chau.